muy buenas a todos amigos de youtube hoy les vengo a traer otro tutorial del asistente de alexa esto es una nueva novedad que acaba de salir lo que hace es lo siguiente lo que van a escuchar calendario probando para youtube empieza dentro de 30 minutos Calendario. Probando para YouTube. Empieza dentro de 30 minutos. Como pudieron observar, lo que hace el asistente de Alesa es que nos notifica un evento que tengamos en el calendario media hora antes. Son las 9 y 35. Si tuviera un evento a las 10 y fueran las 9 y media alesa esa notificar ese evento porque ya notifica media hora antes de un evento como hace google que le manda eh, a nuestro correo nos manda media hora antes una información del evento que vamos a tener o que se aproxima entonces esto es lo que hace el asistente que no va a notificar pero de manera hablada el evento que se avecina. Si usted tiene cinco eventos a las 10 a las el asistente notificaría esos eventos media hora antes. Por poner un ejemplo, media hora antes, si, si fuera a las 9 y media, pero si fuera a las 9 y son las 9 y 40, él no notifica media hora antes. No sé si me entendieron, pero vamos a hacer eso. Vamos a hacer que Alexa haga esa función. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar a More, a Más. Luego le vamos a dar a Configuración. Luego que estamos en Configuración, vamos donde dice Calendario y Email. Luego que estamos en este apartado, donde pueden visualizar mi correo, que no se lo voy a mostrar por cuestión de seguridad pero es aquí donde está ese logo de Google, le damos esa función que voy a desactivar ahora que dice calendario, notificación del calendario al usted activar esta función el calendario va a activar eso que dice anunciar desde pero la función que a usted le interesa es notificación de calendario esta función hará lo que ustedes acaban de ver que es que el asistente notificará media hora antes de ese evento eh, antes de ese evento ese, ese, esa información si tenemos un, por ejemplo eh, prueba para YouTube lo hará si tenemos X evento lo hará. Entonces él lo hará media hora antes de cualquier evento. No importa no importa la hora que usted lo ponga en media hora, eso lo calcula media hora para notificar esos eventos. Es cuanto a este video que quería mostrarle para que sepan cómo eh, poner esto en el asistente y que el asistente pueda Notificarle media hora antes de un evento que usted tenga. Es muy bueno que nuestro, nuestros asistentes lo notifiquen porque a veces podemos orbilar, olvidar este este este evento. Hasta la próxima. Cualquier duda o comentario déjenlo debajo del video.